Ah, pero mira qué interesante, los partidos políticos llaman a marcha el domingo. Me imagino que se trata de lo mismo que se está haciendo, ¿real? ¿Qué, qué tú opinas sobre eso, sobre que los partidos llamen a...? Eh, los partidos llaman a una marcha el domingo, ya eso, eso le pertenece a ellos, ya esos son beneficios particulares, porque yo digo... Que cuando hay una, una protesta cívica, de la forma que se está haciendo, muy organizada, sí, muy, muy bien, tranquila, bien. Eh, yo creo que los perfiles políticos no hacen falta. Y cuando yo creo que se mezcla el perfil político, se va dañando el asunto. Sí, Porque yo también pienso lo mismo. Hay una motivación. Mi pregunta ayer era, eh, ¿por qué usted protesta? por su país o por un candidato. ¿Usted va a pelear por lo suyo en particular o usted va a pelear por la patria? Pelear no. ¿Usted va a protestar por la patria usted va a protestar porque, porque, por el país, porque sea un país mejor, porque sea un país que represente una bueno, un ambiente real eh, positivo y con educación? O usted va a buscar beneficios personales, particulares, porque realmente eso yo no lo veo bien. Todo, eh, todo el mundo tiene derecho. Ay, mira, incluso, incluso, tú sabes con lo que yo no estoy de acuerdo, con que hay personas que se abstienen a protestar porque tienen un color y piensan como que van a ser juzgados, pero aquí estamos bailando el mismo son y so, mundo, somos una misma nación. Y tú dirás, pero tú no puedes ser ingenuo, yo no puedo ser ingenuo. A mí realmente me duele mi país. A mí realmente me duele mi país. Y déjame decirte, cuando las personas, mírenlo ahí, ahí está, ahí está, ¿verdad que sí? La imagen donde, donde se está convocando. Bueno, pues bien. Bien. Con esto, con esto no voy a generalizar porque yo tengo amigos, incluso hace poco conocí a una joven muy talentosa, muy inteligente y aparte de eso muy joven con 22 años que fue a protestar y ella tenía sus cosas bien claras y bien definidas. Hizo un cartel preciosísimo, ¿me entiendes? totalmente imparcial porque de eso se trata y a los jóvenes, a una mayoría de jóvenes que estaban ahí que se preocupen por la historia de nuestro país y no tienen que irse tan lejos porque si hablo de la era de Trujillo no estoy hablando eh, eh, de, de un tiempo tan, tan largo aunque así se vea pero relativamente dónde está el fundamento, porque a un joven o a cualquier persona eh, de las que estaban ahí ayer protestando, usted le pregunta sobre cualquier episodio de los episodios funestos que han eh, sucedido en República Dominicana, ejemplo, el la, la, la era de Trujillo y tú le, tú le haces una pregunta simple de que te mencione uno de los personajes eh, macabros o uno de los protagonistas de, de, de la maldad de la era de Trujillo o quienes componían eh, eh, ese grupo eh, de criminales de la era de Trujillo, y no saben, pero tampoco saben un episodio, pero tampoco te saben hablar. Ok, conocen los personajes de, de las hermanas Mirabal, pero no saben su historia y no saben lo que lucharon. Y déjame decirte, hay cosas, hay cosas que se están pareciendo. La gente dice que los popis están protestando, pero te voy a decir algo, quizás no eran ricas, pero, pero estaban bien pero, pero, pero, pero, pero no, no, pero tenían un perfil, más o menos de lo que tú le puedes llamar popi, las hermanas Mirabal. Sí, ¿eh? su padre pero tenían al, lo, al por, Sí, sí, pero tenían los pies sobre la tierra, ¿me entiendes? Unas mujeres bonitas, unas mujeres bien educadas, unas mujeres que le gustaba lo bueno, que le gustaba divertirse, que le gustaba... Claro, el, el exacto, mismo, acto. ¿Me entiende sí. ¿Me entiendes? Pero era una, eran unas mujeres que sí sentían amor por la patria, pero a través del conocimiento. Si usted no lo tiene, pues con esta marcha, que usted está quizá ahí porque tiene un suete bonito negro, no estoy incluyendo a todos los jóvenes, y ojalá, y esto, esto lo vean completo, no estoy incluyendo a todos los jóvenes, pero quizá usted tenga una gorra bonita negra, un suete negro, y esto es lo que hay, para, pararse en el parque de los mártires con una algo negro, qué sé yo, y a protestar. Pero usted no tiene un conocimiento, usted no tiene definición, usted no tiene un norte de lo que usted quiere salvar, de por qué usted quiere protestar, de por qué usted se siente indignado. ¿Me entiende? Porque por eso es que pasamos vergüenza. Eso es así. Y no hacen un meme y lo cogemos a chiste. Porque viene una... Una... una Bueno, ¿qué te digo? Un periodista internacional y te hace una pregunta y tú te quedas en el aire. ¿Me entiende? Porque... Yo quiero que aparte de que a usted se le despierte ese deseo de usted ir a, eh, con una pancarta, también se le, se le despierte el deseo de usted investigar, no solamente de lo de ahora, sino de lo que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Eso no es. Y, y yo como joven sí puedo decir, puedo decir que hay jóvenes que toman esto como una moda. Óyame. Yo ayer me sorprendí totalmente en San Francisco. ¿Sabe por qué? Porque vi personas, vi jóvenes, vi adultos, vi envejecientes en esa protesta. Personas que tú, por más raro que la veas, la vas a ver en un supermercado o en algo y estaban ahí. ¿No entiende? Ahí no se prendió una goma. Ahí no se hizo nada indebido. Cuando se terminó, todo el mundo recogió su basura. Ahí no hubo una, una provocación de nadie, ni que vociferan esto. Ahí todo el mundo estaba protestando. Perfecto. El compo, un compo, me dicen que, que es un comportamiento... Tranquilo, eh, sí. tranquilo. Y eso... Algo, algo increíble. Aquí, algo que no se, nunca se había visto. Eso hay que aplaudirlo. Pero ahí voy, ahí voy. Hay personas, ahí que hicieron una, una, hay, hay personas ahí que hicieron pancartas con el fin de que, lo, de que se volvieran viral a través de un meme. A través de un meme. Y personas de aquí de San Francisco de Macorís que lo logran. Y personas que, que, que, que, que, que plasmaban cosas vulgares en los carteles, no con el fin de protestar. con el fin de hacerse viral, con una hambre de los medios. Yo tengo casi 5 casi mil seguidores, orgánicamente, sin ningún truco, o no tengo necesidad de eso. Y casi la, la mayoría de, de, de, de personas que están en los medios tienen su cuenta alterada, o uh -huh. tienen una hambre de ser. Trabajo. Y yo sé que mi oportunidad va a llegar porque tengo unos proyectos ahí que me van a hacer eh, crecer más como profesional. Pero aquí hay una necesidad de crearse, de, de, de crear personajes claro, increíbles. Eso es así. Otra cosa, Pero vayan, váyanse a los fundamentos. Otra cosa, Ariel. Hay personas que están dilocando a la ciudadanía. Que porque usted sea ha de cualquier político, usted no tiene que ser un candidato. Si a usted le duele este país, usted tiene que arrancar para allá. Ahora, lo que yo veo que sea el frente, que el frente lo hagan candidato. Pero que cuál es tu es norte, eso es lo que yo le quiero preguntar. ¿Cuál es tu norte? Porque hay personas que están en la casa y están criticando. Y dice, óyeme, ¿cuál no es tu entiendo. norte? Y te apuesto que dice, no, que la Junta hizo trampa y que yo quiero que fulano sea. Y que, qué sé yo, qué sé que yo, no, cuánto. Y que, estamos, no y es que estamos hartos. Que no, que tú tienes que saber por qué tú estás luchando. ¿Me entiendes? La la, no, mira. Porque cualquier, óyeme, los problemas creados en un sistema y en cualquier terreno tienen un, tienen un proceso ¿Sí? Tienen un historial Mira, y usted sí. tiene que saberlo. Si un joven está protestando y usted lo ve que está pacíficamente, que esto no es tiradera de piedra, esto no es tiradera eh, de bomba, ni nada, está protestando, no le di lo que la mente deje que ese joven conozca sus derechos y sepa a lo que <coughs> va. Porque hay, hay, hay personas que van a un sitio, se encentran se y están en el aire, no saben lo que están haciendo, no saben, aquí se está protestando no es porque eh, saquen un presidente, sino porque tienen que retirarse los organismos que, con, que conforman la Junta Central Electoral. Que los observadores sean organismos internacionales para que eviten lo que pasó. Pues tú tienes un buen norte, ¿me entiendes? Tú me entiendes. Pero hay personas que se mezclan, que no tienen que estar ahí. Que yo no estoy de acuerdo con que esté ahí. Que hablan del otro, pero tienen un historial también, tienen una mochila. Porque llevan su mochila, hablan del otro y, y, y llevan su mochila. Porque qué mejor. ¿Me entiende? Oye, oye María, qué mejor eh, eh, paso usted puede dar que cuando vengan las la, la elecciones presidencial. Usted no quiere ser presidente. Ahí está, bote. Porque hay candidato. Usted no lo quiere porque aquí no se está haciendo. Uh, eh, eh, eh, si va a ser el presidente, se vaya. A la capital pero palacio. mira, mira, mira, tiempo? mira, mira. Siempre me ha a mí, siempre, siempre lo he dicho, me ha indignado que hay personas que tienen capacidad para estar en los medios de comunicación y quizás no tengan el break, como, como decimos, porque es muy difícil el que el que ha hecho su diligencia, como decimos también, y que lo logra que le dé el break al otro. Y, si, y, y específicamente, específicamente a personas que tengan la, la, la, la capacidad, porque se atemorizan. Y dicen, no, si lo entro, a este tipo, qué sé yo, qué, me va a robar el show. ¿Me entiendes? Ahora, payasos, sí para curarse, para crear memes, para sacarle provecho, eh, eh, eh, haciéndole bullying, burlándose y cosas así. Y se meten en la cabeza, se meten en la cabeza, se meten en la cabeza que ellos son personajes, pero ellos también están instruyendo a un público que quizá no estudia, pero no tiene una gente que le diga que, que estudie, que quizá no trabaja, pero no tenga un incentivo. Están siguiendo a ese meme, y entonces eso es lo que nos crea atrasos a nosotros. Y nos ponemos a, divar, a, a, a divariar, a disparatear. Lo que yo digo Nosotros es, sí, porque yo lo he visto. Ariel, lo que yo digo Y es, antes de, porque esto está muy calmado a nivel de, de, de, de, de promoción política, de parte de todos los partidos. Y si no es así, eh, eh, eh, me dicen lo contrario. Pero esto está muy calmado. Pero antes de antes del 15 yo vi muchos personajes apoyando y cogiendo dinero ah, yo vi muchos personajes haciendo vainas que que videíto y que que se yo qué y convocando pero como, es, como ellos viven de moda la moda es el suete negro y fajarse a protestar y como aquí aquí no aquí no hay no hay eh, eh, capacidad esos personajes a esos personajes me refiero de asumir una posición las cosas siguen siendo una moda y nosotros seguimos más para atrás. Y yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy diciendo lo que estoy viendo como comunicador. Y cuando a mí se me ha llamado para cualquier cosa, yo sí he aportado. En todas las actividades. Vamos vamos a una pausa. Porque a una nación, escúchame, eh, Néstor, ya para, para, para... A una nación no se le aporta solamente en esos momentos. Tiene que ser firme siempre. Bien. Hay muchas cosas que no tienen que ver con política que usted puede aportar durante todo el año. Pero otra cosa, yo pienso que si usted no está aportando, hasta con un pensamiento se puede aportar, porque con usted no todo. tiene cuarto, porque así. si usted no tiene cuarto, usted no puede dar. ¿Usted entiende? Hasta con un pensamiento, pero no hacen ni dejan de hacer. Entonces, cuando llegue el momento, quieren ser figura. No, que, que, que dañan el asunto y distorsionan y muchísimas cosas y, y, y, y realmente eso, eso no, eso yo no lo veo bien. Puse el ejemplo de una amiga, de, de, una, de una muchacha de 22 años con una capacidad, ¿me entiende? Y con una visión y con unos ideales brillantes, 22 años. Que esa niña me sorprendió, incluso me sorprendió hasta con el, ca el cartel. Eh, yo soy sin colores, yo lucho por mi país. Pero yo vi, yo, yo vi carteles ahí, sí. con, con, <risa> con intenciones de, que de hacerse viral. Vámonos, vámonos a, una pausa, a una pausa y retornamos. Hay mucha gente aquí que son ahí. <risa>